En nuestro próximo programa de Rojo y Negro Debate vamos a hablar de terrorismo patronal, una violencia ejercida por el Estado y la patronal, ayudados por cómplices sociales como algunos medios de comunicación y sindicatos mayoritarios contra la clase obrera. Este martes 13, a partir de las 21 horas, no te pierdas un nuevo programa de Rojo y Negro TV en Canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona y en nuestra web tv.org ¡Te esperamos!